Que te alabe por siempre Quiero cantar solo para ti Amor profundo, te guiaré por tu palabra y estaré muy pronto junto a ti.